Bueno, agradecerles a su presencia aquí eh, para pasar una hora de esta tarde eh, escuchando una conversa que es un cuento que va a ser muy interesante eh, en tanto en Castro que el comisario, como saben, de la exposición Gabarrón Atlántico o eh, el propio artista Cristóbal Gabarrón, que a verdad tuvieron una diferencia con nos de plantear este acto de una manera que yo tengo que muy amena es muy interesante, no siempre se tenga el privilegio de escuchar a un artista para hablar de su propia obra. Eh, siempre se, siempre ve, leemos eh, opinión de otras personas, en este caso, pues esa va a ser la suerte. Además, va a ser un pequeño interrogatorio que yo fui un fadero comisario, aunque nos podemos sumar al final eh, con nuestras preguntas. Eh, decirles que el acto va a durar más o menos una hora y eh, que luego ya pueden hacer esas preguntas eh, que eh, Antón Castro me comentó que tengo un PowerPoint a disposición de la persona que al final que pedirlo. a pedir, yo dejanos el email eh, y Muchas gracias ahora, se Bueno, eh, buenas tardes, gracias por estar aquí eh, Decía Fátima, efectivamente, yo hice un pequeño powerpoint eh, con más que explicación, con una interpretación de la obra de Gavarrón, de Cristóbal Gavarrón. Eh, o que queira, eh, me deis el correo electrónico, yo le envío una copia. Es eh, prácticamente toda exposición. Eh, hay una pequeña introducción. Bueno, parece ser que tenemos que ser breves, eh, digo que tenemos que ser breves porque nos dicen que tenemos que salir relativamente pronto de aquí. No sé si viste a exposición. Gabarrón Atlántico Ronsel de Saudade es una mostra de un dos grandes artistas, un artista que es un outsider. Obs outsider es aquel que a veces loita solo contra todos los elementos. Pero es un artista que tiene una apreciación internacional, se asesora en eh, no el circuito mundial de arte en Asia, en América, básicamente en los Estados Unidos, y e que fichó eh, grandes exposiciones, en España, por ejemplo, en dos grandes museos de referencia, en no Uibán de Valencia, eh, tanto en China como en los Estados Unidos, en los grandes museos, eh, una obra sostida por la gran crítica internacional. El eh, e logo, tengo que decir también, un artista que trabajó para el Comité Olímpico Internacional, para las Naciones Unidas, para que hizo una obra paradigmática en no 2015, eh, un artista incontestable que a veces suscita muchas reacciones, y e tengo que decirlo, hablando en lenguaje directo, muchas envejas, por eso, por ser un upsider que fai un camino. Reto, o seu camino. Por eso, o subtítulo, es Ronsel de Saudade. Gabarrón Atlántico, es un cruce de identidades. Primero, tengo que decir que o seu arte es una arte terapéutica. Esa, ese trabajo en su un trabajo tremendamente reflexivo, Prolongase buscando un objetivo, que es hacer mejor o ser humano. Eso es lo que siente él. Por eso, a arte de Gavarrón es un arte terapéutica. Es un artista múltiple. Y tiene una posición plural a nivel identitario, que es o mediterráneo. Él nació en Mula, en Murcia. Por tanto, o mediterráneo es una identidad demarcada en un momento dado. Pero él se crió en Castela, en Valladolid. Tiene una identidad castelá. Él pasó los últimos 25 años en Galicia, en la que comparte Galicia con otras estadías, en Bueu, pero hay otro Atlántico, él defiende el Atlántico de las dos orillas, o norteamericano, donde él se instala a mediados de los años 80, o Atlántico de Bueu, Ramón, vay por ti, o Atlántico de Bueu... Eh, que marca una definición identitaria en su obra. Eh, Teníamos que decir que eh, Gavarrón eh, expresa aquello que Demetrio Paparoni, un crítico de arte italiano, dice que es la respuesta a arte, disposto cataclismo, de 2001, de 11 de septiembre. ¿no? ¿Qué busca el artista? Busca belleza. Siempre la buscó. Aspiro sublime. Eh, él e vive en una época donde se perdió a inocencia, que él asume, es también una época en la que se trata de rescatar a moral o artista comprometido. Por eso, no es solo a belleza kantiana. A belleza kantiana es búsqueda de la beleza por la belleza. Es a belleza comprometida, que él busca, en ese rescate moral. E a sus obras, fan explícitas ideas como amor o desamor, a solidaridad a vida, a muerte, a igualdad, a paz, a justicia, los derechos humanos, un cierto culto a la naturaleza sin despreciar a cultura. Evidentemente, en él hay una tradición. Un artista y tan importante como Cunelis llegó a decir "O único futuro posible, un de los artistas más importantes del siglo XX, Janis Cunelis, o único futuro posible es el pasado. Él, sin nostalgia, reivindica, puede reivindicar Atapuerca, un lugar de origen del home puede reivindicar Altamira o Stonehenge. Trabaja por series y e con una idea de proyecto, y un proyecto muy serio. Gavarrón propone una exposición. Para el Museo de Pontevedra específica, pensando que el atlantismo puede ser una filosofía. Cuando nos pensamos a la exposición, pensamos en un solitario también, en Manuel Antonio. Manuel Antonio, que fue ahí un mariño que se dirime en la soledad entre la e y la luna, Constantino Candeira va navegando, es barco. Deixa un regato de remolino, ese o es roncel, pero de noite o barco navega en su edad, va y solo, roncel de saudade, o roncel es o remolino, o roncel es a imagen do presente continuo, tal vez do futuro, pero de un pasado que está pasando, porque o remolino vemos pasar en un presente continuo. Un poco a vida artística de él es así, como roncel. En esa reivindicación, do canto cuarto o do poema cuarto de De 4 a 4 de Manuel Antonio, se dirime un atlantismo específico que trata de dejar a pintura como un rastro de vida. Eu quiero preguntar a él, porque al final esto planteé como formato de una conversa, eh, algunas cuestiones que seguramente no son asidóneas, porque cuando se le pregunta a un artista «Oye, dime qué quieres decir con esto». A veces esa pregunta es ingenua y ridícula. Eh, hay un poeta, yo cito siempre, un poeta que eu conocí hace 40 años, no Café Gijón me presentó el José Hierro, que es uno de los grandes poetas españoles, e él escribía de arte. E Hierro, que enfatizaba con esa cara pelada, esa cabeza pelada del oitador de lucha libre, decía, bueno, un espectador es una obra de arte, no es nada. Cuando nos enfrentamos a una obra de arte, decía José Hierro, puede haber mil espectadores. E os mil, decía él, ter mil expectativas. él e recordaba, amigo meu ¿Sabes qué significa espectadora e expectativa? Vienen de un verbo latino que significa, aspecto, que significa mirar. Y e, por tanto, mil espectadores pueden mirar de mil formas diferentes. Y e las mil formas, no mundo de arte, son lícitas. Esa es la grandeza de Kant. Kant, al final, nos dijo, es una idiotez tratar de interpretar la historia de un cuadro. Pero no es una idiotez que te guste o que no te guste. Ahí está el secreto eh, de arte. Pero yo, dado que a arte se encerra en una hermenéutica, hermenéutica, es decir, en una conciencia críptica con P, hay que descifrarla muchas veces, yo quiero penetrar la filosofía de él. Penetrar la filosofía de él significa que él, aguantando a mi ingenuidad en forma de pregunta, que me diga haciendo eh, un peculiar percorrido por la exposición que empiezan a rúa la entrada de un museo que nos dé eh, unos cauces de su filosofía porque él tiene una filosofía concibe a arte como un proyecto concibir la arte como un proyecto quiere decir que é producto de una reflexión cuando entramos en no un museo Encontramos unas obras que se llaman Tres Esculturas, Ciega Verde. Cuando entrades ahí, vedes esto: estas tres esculturas. Cristóbal, ¿fago muchas preguntas en castellano o en galego? Como quieras, eh, no, no hablo gallego, desgraciadamente, eh, sí. pero entiendo. Bastante, bueno, claro que sí. sí bastante. Eh, ayer, como quieras, Ciega Verde nos remite a la historia, a la prehistoria. La exposición empieza por ahí. Claro, Ciega claro. Verde, que estamos viendo ahora, las tres esculturas. Sí, sí empieza por ahí físicamente. Eh... Sí, es que nada más de sí, no sé ahora. ¿Se oye bien? Eh... Yo creo que Antón ha montado muy bien la exposición haciendo esa introducción con esas tres culturas eh, que son aparentemente tres torres, algunas personas dicen que son como edificios. Simplemente yo lo que explico de esa filosofía que él hablaba, eh, a mí me interesa muchísimo de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde... Queremos ir, en, en mi caso, donde quiero ir. El interés que en toda mi vida he tenido por, esos, por esas preguntas, de dónde venimos, el conocimiento primero reconocido de la magia que supone nuestros antepasados, me llevaron toda esa magia, no antes, a, a amar el arte, ya el arte primitivo, a descubrir cómo los seres humanos que, con la ignorancia de que no sabemos, Qué es lo que hacían, sí que han dejado unas huellas a través de las piedras, a través de petrolífero, a través de barro, a través de pinturas de lo que ellos podían entender como cosas vivenciales, religiosas o no, pero que eran vitales para ellos. Fíjate que no quedan, no quedan restos muy concretos en las cuevas, aparte de huesos y pequeñas, pequeños elementos para cortar, en los que eran más avanzados. Pero sí dejan todos una preocupación tremenda por lo mismo que a mí me interesa. Cuando ellos pintan esas cosas, pintan explicaciones de por qué es la naturaleza de una manera, hay cuestiones en algunas cuevas, en, por ejemplo, en Australia, que demuestran que estaban preocupados por algo mucho, por algo mucho más importante, es de dónde venimos. Y esa... Circunstancia, a mí me empieza a descubrir, primero, que el arte fue instrumentalizado como una filosofía también para expresar los seres humanos con, los, con unos medios muy primitivos que tuvieron que crear, que tuvieron que hacer también ciencia muy primitiva de, de, de, de ensayo-error. ¿no? Hay pruebas en algunas cuevas que se ven eh, toques de color que han sido barridos, ...que ellos se han dado cuenta y más tarde, no sabemos las fechas... ...a lo mejor mil años después, han incidido con mejores materiales... ...para quedar, para quedar ahí reproducidos para, para la naturaleza. Bueno, Siega Verde es ese principio de esto que hablamos... De, ...que corresponde eh, y hago un homenaje a una zona que se llama Siega Verde... ...que está cerca del Duero en, en la zona española... Eh, en, ...entre Salamanca y lo que son los rib, las ribes del Duero y que es un sitio increíble, descubierto hace muy poco tiempo, y que da no solamente una filosofía del por qué ellos a través del río en una zona muy larga, y creando elementos que salen siempre fuera del agua, y quieren explicar. Y los elementos que, que toman, igual que por ejemplo en Altamira, en otros sitios aprovechan las oquedades o las rugosidades o los, las texturas de las cuevas para hacer elementos eh, aprovechables, ¿no? para hacer un animal o una persona, aquí lo hacen bajo un punto de vista eh, perfectamente de una perspectiva increíble. Ellos pintan a veces en elementos redondos, pero casi siempre son elementos aprovechables de rocas planas con inclinación hacia arriba, que es como si fuesen unos picos y los van colocando y van dando intencionalidad en algunos de ellos. De ahí sale esa idea de rascar al cielo, de, de esas lajas, yo las separo en, en mi cerebro, separo una cara en mi cerebro y voy uniendo con otra, de tal manera que lo que repente ahí son tres partes, como diríamos, serían tres lajas colocadas de esa manera. Lo que quiero es exponer, al igual que ellos utilizaban para expresar eh, una serie de circunstancias personales, algunas religiosas, que se piensa, y algunas simplemente de estadía de como ellos organizan su vida eh, yo eh, hago, juego con ese elemento para poner mis preocupaciones o mi filosofía o lo que yo quiero comunicar como si fuese eh, un grabado una pintura pero que no interpreta aquellas pinturas sino que interpretan mis propias preocupaciones son preguntas que yo me hago igual que, que supongo yo que se hacen ellos para hacer una serie de cuestiones y este es el elemento por lo que se llama Siega Verde. Por tanto, utilizo uno de mis intereses grandes, que es de dónde venimos, explicar todo lo que es ese mundo para mí tan atractivo, ese mundo de la arqueología, y le damos entrada ya a la exposición. No sé si es así explicativo. Sí. Eh, bueno, pasamos de Ciega Verde, inspirado eh, en ese yacimiento arqueológico do Paleolítico, con más de 600 grabados, tal como nos explicó Cristóbal a una instalación muy ben sellado a atlantismo a Galicia que es el mar que yo conozco el mar que yo conozco eh, son vedes ahí témolo aquí la entrada ya no interior del edificio seis embarcaciones frente a una foto mural gigantizada de la playa de la playa de esas seis embarcaciones que tienen un, un, un vencello co etnográfico atlantismo o co atlantismo etnográfico pero que representan muchas barcas de muchas especies pero también puede representar algo que es el desplazamiento de grupos humanos de Oce, pensado en el Mediterráneo en África, es decir, a dimensión que tiene ahora, obra ¿qué dimensión? en esta obra bueno la, la, la idea era que Parzo es una instalación no es, no es una obra eh, que refleje en una sola pieza eh, lo que yo quiero decir utilizo eh, un, una instalación que se compone de elementos que en este caso parten de una barca recuperada de Galicia eh, y que yo recupero para hacer este, este, esta obra, y que le siguen una serie de obras que van siendo cada vez más pequeñas y que yo simulo por importancia. ¿no? Parto de una realidad actual, que es una barca típica de, de Galicia, que me invento elementos de muerte, como en otras tres barcas, y en cada barca lo que quiero hacer es contar una historia... Que he oído, cuando digo el mar que yo conozco, es el mar que yo conozco. Yo conozco este mar y amo este mar. Y todas las historias del mar y de tierra, pero sobre todo marinas, marineras que me han contado, pues digamos que yo me, me, me creo unas imágenes en las cuales parto de las cuestiones actuales, ese tráfico que actualmente hay en, en, en los mares, desgraciadamente que nos están rodeando, de. Eh, una serie de seres humanos que prefieren, por desesperación, morir, pero tener la esperanza de un futuro. Esta gente, por lo que hablamos, no tiene prácticamente ni pasado, no tiene presente, y difícilmente, por lo que se ve, va a tener futuro. Esa es la parca grande, esa es la primera idea. Y el desarrollo de las barcas que vez más pequeñas, que van variando en una especie que vez más simple, es un poco una vuelta hacia atrás, es una... recorramos la historia, ¿no? Recordamos esa historia. Y ahí, como vosotros que sois de este, de esta, de este país ¿no? gallego, tenéis muchas historias. A mí, las primeras historias hace 25 años que me contaba un amigo mío era, me decía, presumía cariñosamente que él venía de un famoso eh, pirata. Eh, y me contaba una serie de cosas en positivo de esa piratería que quería hacer. Y aquí es me impactó, ¿no? Pero luego, indagando en todas las cuestiones, este mar que se usó, como todos los mares, como tránsito, no solamente para cultura, sino también para, para el transporte, para, para el comercio, también para el ataque, ¿no? Veamos los nórdicos atacando ese tema, y que produce una serie de hechos que van marcando hacia atrás elementos casi mmm, que nos van dando una serie de ideas de cómo era la ética y cómo respondía a esa ética el resto de las sociedades diferentes. Y ahí se, se han visto la exposición, pues verán que desde unas personas ahorcadas en la parca más pequeña hasta el transporte de mercancías para poder en los países en, buen, en, buen, en buena sintonía comercializar y la cantidad de historias, que, que son infinitas, que se produjeron con esta... Eh, ...este, digamos, mestizaje unas veces obligados... ...me refiero a los países del norte... Eh, y, ...y en los demás países que hicieron unas mezclas... ...con galicia bastante sorprendentes... ...y que hay un par de libros muy interesantes ingleses... ...que hablan de una parte... ...de la, la aportación de Galicia fuera actualmente... ...actualmente, bueno, en el siglo XI, en el final del siglo XX de lo que ha aportado Galicia fuera, pues, ese tránsito, pero lo que aportaron anteriormente todas las cuestiones, hablemos de piratas o hablemos de, de conquistas del norte, eh, a, la, a lo que es el significado de lo que se entiende por galleguismo, lo que se entiende por gallego, el carácter gallego. Bueno, básicamente es esto, todos mis títulos. Yo doy una pista eh, a través del título de qué eh, quiero, quiero expresar. Eh, pasamos de esa barca que marca el rumbo do Ome a una instalación muy bien sellada también o Atlantismo en Estado Puro. Es la obra más antigua de la exposición, una obra datada en 1988 o 90, por tanto, tiene más de 30 años, una exposición que trata de ser actual e contemporánea, que es 101 estón. Son cantos rodados de Rías Baixas, nada más galego, ¿no?, eh, calizas, areniscas eh, e granitos que tienen un soporte pictórico La eh, instalación es una de las primeras veces que se fae en forma circular porque en otros formatos se hacía de forma normalmente cuadrada o rectangular ¿no? eh, ¿Qué significa utilizar un material gallego eh, policromado? ¿Y ¿Por qué llegas ahí a esa conciencia policroma? Bueno el arte y, y el hacer una obra significa para hacerla emociones y quiere también crear emociones en el espectador. Cualquier tipo de, de obra tiene esas bases. En mi caso, la emoción me venía dada por un reconocimiento en las playas de, de Galicia, concretamente en la zona de Bueu, eh, de ir reconociendo y soñando piedras que por sus formas yo iba seleccionando de una manera eh, se movieron muchas piedras para, para ese tema y eh, para, para elegir esas piedras tenían que ser que, eh, que, que coincidiesen de alguna manera con el proyecto que yo tenía ya pensado para hacer esta obra siento una, siento una piedra y iba eligiendo esas formas y los tonos para poder hacer esta composición. Esa es la primera cuestión de emoción, la emoción de ir encontrando por casualidad, no una cierta casualidad, pero sí eligiendo para no tocar nada al respeto máximo a la naturaleza y a la, a la propia casualidad de la piedra. El segundo punto era llevar eh, una serie de emociones también que yo he vivido concretamente en Galicia, Muchas partes con mis hijos, otras partes en, en la soledad del pensamiento de cada uno, para transcribir ahí esa emoción en forma de color e incluso de interpretación de líneas. Esto que tiene que quedar en la parte técnica como algo muy fresco, o sea, como si coges una piedra y le das un trazo, la técnica es muy complicada en el sentido que tiene que ser muy precisa para pintar sobre una piedra, o sea, para pintar una piedra encontrada, que tiene sal, que tiene unos elementos, hay que desalinizar, hay que mantener en una serie de ácidos para que saque todos los materiales que pueden interferir en la piedra. Y segundo, las partes que tú vayas a hacer, tienes que crear una especie de pintura o base que enganche la piedra, la procedencia de la piedra, con lo que tú vas a pintar. Y el problema técnico está en eso, o sea, cómo pintar un gesto la primera parte para que luego pintes el color encima, porque tiene que quedar fresco. Si no te cargas, digamos, la intención ayuda a la piedra. Y, bueno, eh, se, eh, la instalación es sobre arena, porque es la idea de encontrar sobre todo estas piedras. Es el mar que arrastra en grandes momentos de mar y lo suelta a la arena. y Siempre está en arena. O eh, final, o eh, principio, a origen de la pintura sabedes, sabemos que está en la piedra, ¿no? La pintura en Altamira nace sobre una pedra. E hay de algún xeito también una remisión a ese arte parietal. E decíamos al principio que e cada uno, cuando entre ahí, vaya a haber formas más o menos aniconográficas, abstratas, figurativas, pero hay una conexión siempre entre ellas. Cualquier lectura ofrece una conexión, porque. O final, detrás de eso, no hace falta interpretar, sino sentir. Pero si queremos interpretar, falábamos al principio que se puede pensar en no amor, en la muerte, en la felicidad, en la sexualidad, en la naturaleza, en la cultura, que van a, a explicitar las obras. Por ejemplo, estamos eh, ante la primera sala que nos encontramos, cuando penetramos ya en no el interior, eh, tenemos dos obras paradigmáticas, núcleos, núcleos a paisajes interiores. Eh, cuando las obras, eh, digamos que rompen a estructura iconográfica reconocible, siguen expresando cosas. Eh, decíamos que la pintura de gabarrón, a escultura, tiene una filosofía. Núcleos, núcleos, la misma palabra, eh, porque los títulos son pistas. Decías, son pistas. ...núcleos e interiores. Sí. Yo, yo siempre comento con algunas personas... ...que eh, yo soy un creador de metáforas... ...un creador de metáforas a través de la plástica. Y núcleos es una especie de elemento... ...que en ese momento yo necesitaba expresar... ...en forma dístico, uno de seis metros y pico... ...y otro entre... Eh, ...se ve un plano en la cual un personaje intenta penetrar en ese plano. Y los elementos que conforman esto son sentimientos de, en ese momento que yo tenía, muy complejos, que son, que actúan para mí como un núcleo, un núcleo que no sabes si vas a poder dominar o no vas a poder dominar y explota. Por lo tanto, esto es lo que puedo comentar de esta obra, eh, que es, no, de, no tienes dónde tener soporte, eh, digamos, de alguna manera figurativa, y la la inconcreción de la posible figura que puedes encontrar ahí, depende de cómo la veas, puede sugerir una cosa u otra. Juego con esas... esas... Y hay obras como La cima de los leopardos, que es eh, tal vez el formato un formato de seis metros, ¿no? eh, u otras como la serie Ámbar o La casa azul, series eh, que se, nos se introducen en la naturaleza como humanidad o en la humanidad como naturaleza. La cima de los leopardos creo que tiene una referencia primitiva, ¿no? Referencias primitivas sí, también. Sí, también. La cima de los leopardos es lo que está desvendo en este momento como iconografía grande es que ocupa un solo muro a entrada de exposición. Sí, ha dicho bien, es, eh, es un planteamiento sobre la naturaleza y sobre la civilización en esa naturaleza. Y bueno, hay ahí hay un, hay un discurso entre las mismas representaciones, perdón, las mismas significaciones que me encontré en un texto muy interesante de un francés que hablaba de cómo se planteaban los antiguos, los eh, personajes antiguos de ante los que venimos, cómo se planteaban la naturaleza como elemento y cómo se planteaban eh, el uso de la naturaleza para sobrevivir. ¿no? Y era muy interesante porque defendía, este autor, defendía, era un es un filósofo, defendía que en la antigüedad el hombre cuidaba la naturaleza casi tanto como los animales, solamente lo necesario para poder sobrevivir sin tocar nada más y reconocía a través de esas pinturas, esos petroglifos que se han ido encontrando esta teoría y el planteamiento es nuestra civilización que presumimos de proyectos políticos para, sobre el cambio climático y, y hacer absolutamente que todo funcione muy bien y que la naturaleza es importantísima pero que resulta que la estamos esquilmando de alguna manera y sobre todo porque ahora mismo no toca aquí esto, pero los incendios que son claramente solucionables por el ser humano eh, con tal de empezar a, a, a respetarlas limpiando los montes, etcétera etcétera Pero no estoy entrando en teoría política, sino estoy entrando en cómo eh, sentían los personajes eh, anteriores a nosotros cómo tenían el sentimiento tan profundo de naturaleza, de convivencia con ella, con todo lo que suponía de amor, de susto, de, de no conocimiento. Y ahora mismo, como nos planteamos la naturaleza, y para mí es una, una gran controversia, ¿no? las dos posturas, y bueno, para uno queda como, como naturaleza y civilización. Volvemos a Galicia. Galicia siempre está presente en la exposición eh, con estas obras de pequeño formato, eh, playas, bateas es decir, Omar mar galego enunciado a través de metonimias ¿no? con mucha frecuencia utilizas esa concepción metonímica para apelar a Galicia incluso en los apuntes de granito ¿no? sí. bien eh, esto responde a muchas cosas mi proceso creativo es lento para hacer una obra que siempre quiere parecer fresca. ¿Cuál es mi proceso? mi proceso veo algo que me interesa o algo en lo que marcar esa filosofía que tú hablabas y entonces construyo en el cerebro la idea que quiero expresar. A partir de ahí busco los resultados que puedan estar a mi alrededor o en donde sea. En el caso de, de, de esas bateas... El proceso es en este momento del que estoy hablando. Yo quiero hacer una serie, me bueno, planteé hacer una serie, yo hice una serie muy grande de, de, de, una cosa, de un proceso que se llama Mares, Mar Blanco, Mar Negro que no está aquí, eh, que es simplemente el, el, el, la visión de un mar que tiene, que tiene no tiene cielo y que a la vez la interpretación, cuando tú lo ves desde abajo, porque son cuadros que tienen cuatro metros de altura, por no recuerdo ahora cuántos ¿te acuerdas exactamente cuántos? 8 metros. metros bueno, es, una, es un, un elemento que cuando tú te pones enfrente de él a 1,50 metros a la vista te provoca un, una perspectiva obligada que yo esfuerzo que yo para que te creas que estás dentro del propio agua y los elementos podrían ser en un mundo onírico o dentro de haciendo, digamos eh, mirando dentro del mar bueno, pues aquí el proceso era el exterior. Quería hacer esas grandes, grandes obras, que en este caso para esta obra eran seis metros, seis por uno. y Entonces quería hacer de, al revés lo que había todo encima del mar, en ese mar que yo conozco, y la observación la encontré enfrente de mi casa, que está en el, enfrente está del mar. Encontré los elementos para hacer algo que tuviese mucho peso en lo que yo quería representar, pero que no tuviese prácticamente eh, ningún peso físico en la obra. Las líneas simplemente de las batallas, una pequeña línea, dependiendo que haya niebla o no, o que haya un, un, un, haya un, un, un, un sol de una manera o de otra, hace que prácticamente sean pequeños detalles. Claro, eso en una obra grande, seis metros, sería una cosa bastante como un rastreo. Y para eso, que estoy hablando del proceso, empecé a hacer dibujos. Y yo normalmente hago dibujos que son figurativos, o sea, me refiero a que procuro hacer que tenga la proporción, la figuración, y a partir de ahí empezó a pensar cuáles son los colores, etcétera, etcétera. Estos, estas obras que vemos aquí se han quedado en ese primer proceso. En el proceso de reconocer cuál era el área, cuál era la proporción, cómo tenía que ser... Eh, exactamente a qué altura esas bateas por sistemas emocionales y como yo veía siempre el mar eh, tú sabes bien que yo me me puedo quedar tres horas sentado ahí en frente sin hablar de nada y estar viendo el mar y ese era el sentimiento de paz que a mí me da este elemento que quería hacer no he logrado hacer esa obra porque pensé que eh, esta obra necesitaba darle más vueltas porque hay veces que hago ese sentimiento, por eso ese paso que decías tú de un lado a otro, y lo puedo hacer a los ocho años o a los diez años. Lo vuelvo a hacer cuando creo que puedo hacer la obra dominándola y, sobre todo, cuando la obra, al hacerla, aunque lleva muchos procesos de interpretación, sale fresca, como si saliese en ese momento de manera casual. No estaba, no estaba preparado y no estoy preparado todavía para esta obra y se han quedado en esto. Y el comisario consideró que tenía que estar la obra ahí tendrías explicar tú porque, claro, yo, bueno. sí. eh, Universo de luz eh, es una referencia que utilizas con frecuencia. Hiciste una obra paradigmática en el Rompuy en Schumann de Bruselas, en 2015, ¿no?, que fue un homenaje para conmemorar en la ONU los 70 eh, años, el 70 aniversario de los derechos humanos, ¿no? Eh, eh, tratabas de, me imagino, de hacer una defensa de los derechos humanos y en algún momento has dicho también de denunciar todo aquello y todos aquellos a quienes los vulneran. ¿no? En la exposición hay dos referencias cuasi metonímicas también de Universo de Luz, ¿no? que es un título recurrente en tu obra, uh -huh. pero como concepto, ¿Qué significa para ti universo de luz? Bueno, universo eh, de luz como concepto es eh, los derechos naturales y después intelectualmente políticos y que han definido en este caso los derechos humanos, igual que los derechos civiles de los tiempos de las primeras democracias, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿no? Es lo que eh, nos hace ser mucho más libres, nos bueno, voy a hacer más libres, y el respeto máximo a los demás. Ese universo de luz es esos, todas esas circunstancias que nos tienen que iluminar para perder la violencia, por lo menos en los pensamientos, y ser más generosos y, y, y, y más socialmente adaptados de lo que estamos ahora contemplando. Aprovecho eh, este mundo de universo de luz para conmemorar eh, los 70 aniversario, el 70 aniversario de la creación de Naciones Unidas. Y esto, eh, este, este, esta instalación, que es grandísima, se compone de, las, de un, una esfera que es de acero, está hecha de triángulos, de diferentes pulidos, de diferentes digamos, espejados, que, eh, que simula, está además en la proporción exacta de la Tierra, que simula el, el universo que tenemos aquí, que tenemos que controlar, que tenemos que eh, negociar, que tenemos que vivir. Y está rodeado por una espiral, también que utilizo mucho, espiral como elemento de entrada, de unas figuras que se dan la mano. En esas figuras, que son 70, ahora son ya... 75. 70, en esas 70 figuras pretende reventar a todo lo que es eh, la sociedad, todo el tejido social de todo tipo, desde personas ancianas, jóvenes, eh, personas que tienen problemas físicos, que tienen problemas eh, físicos, bueno, pero están todos unidos por, por un, una cadena que está en la mano. Esa cadena es que tú vas penetrando, es una cadena en principio que depende de dónde vengas, te encuentras como un frente, y en frente hay unas personas, la simulación o, o la metáfora final es que están no te dejan penetrar si vas con violencia, primero pues están dando la mano, y segundo porque juntos somos más fuertes, juntos podemos conquistar lo que tenemos que hacer como convivencia que son los derechos humanos y las formas de reglas de juego que en Naciones Unidas dieron eh, pues, todos los países en aquel año la entrada por medio de, de, de un espiral es para que la gente vaya entrando y vaya razonando. Eh, es el paso de estos 70 años que aquí hay una doble crítica, además. La crítica de la sociedad, que no entiende que juntos somos más fuertes, y la crítica a las instituciones, a todas las que han hecho 70 años, que no son capaces todavía en 70 años de que la gente sepa sus derechos humanos. Yo pongo siempre un ejemplo en el cual a mí no me enseñaron los derechos humanos. Son 30. Pero a mis hijos no les enseñaron en el colegio tampoco los derechos humanos. Pero a mis nietos tampoco les enseñaron los derechos humanos. Y es posible que los que estén aquí no sepan cuáles son los 30 derechos humanos. O sea, cuando firman todos los países y hay una institución que tiene que regir lo de, de, y explicar cuáles son nuestros derechos para poder ejercerlos, resulta que nadie sabe los derechos humanos. Entonces, la crítica va... En ese, en ese lado de... Es un feedback además de, de entrada. Y cuando tú logras ir entrando por ese... que se va estrechando por ese elemento, te encuentras esa esfera. Y esa esfera, lo primero que ves es que hay cosas, colores, pero que no te puedes ver nunca. Cuando te acercas, te ves un trozo, un ojo, un poco de aquí, una persona que está al lado, un árbol que sale por arriba. No logras verlo completo. Si te mueves un poco, ves otro paisaje. De otra manera, que, que lo que quieres hacer pensar... Primero, que cada idea es tan válida, cada verdad es tan válida una como otra y que esta cuestión de mover cada uno, ponerse en una posición del otro para poder entenderse. Esto se inauguró en Nueva York por el secretario general de Naciones Unidas entonces y las autoridades y tal. Y va, su misión es que Naciones Unidas lo va llevando en, eh, en, en el día del, de la conmemoración, lo va llevando por todas las ciudades del mundo. Entonces, cada año… Se hace esto, se hacen talleres sobre derechos humanos, se hacen conferencias, bueno, se hacen muchas cosas. Y es una obra muy social, o intenta ser social. Y las dos, los dos eh, tondos que hay a la izquierda son bocetos, o son originales, son bocetos de lo que yo me imaginé que iba a verse en esa esfera. ¿Qué iba a verse en esa esfera, que son los dos que, que se han presentado aquí. Están en la exposición. Eh, yo no conozco los 30 derechos humanos y esta noche los veré en Google. A ver. Pero ¿Te, te, te das cuenta que eh, es una incongruencia, ¿no? Sí, sí. Todas las naciones eh, firman, le dan eh, una policía tremenda. Hay una obra que, que, que habla y están el propio Senado General diciendo que esto es lo que hay que hacer, pero que a puedes noche la obra es andada por ocho por mil y pico millones de personas que la vayan viendo. Es más fácil que los colegios o sean ustedes tienen derecho a estos 30. Conozcanlos y defiéndase ante este tema. No se hace. La pregunta es por qué no había que hacer la pregunta. Habrá que hacerlo. Eh, volvemos a Galicia y hay una recurrencia a la etnografía... ...porque eh, una vez que tú estás en Galicia te empapas de lo etnográfico... ...de la climatología sin ser determinista como Ratzel... Eh, ...de todo lo que es la atmósfera pero la gallega encantadora, es decir, la meiga y el Atlante, que forma parte de la mitología. El Atlante, teóricamente, es una figura a la que Zeus condenó a cargar sobre los hombros los pilares de la Tierra, la Tierra, Gea. ¿Y cómo concilias etnografía y mitología? Bueno, yo creo que son mestizajes. O sea, las dos cosas, si te das sí. cuenta. Eh, la etnografía y mitología... Depende una de la otra y van las dos juntas siempre. Entonces, mi idea es eh, hacer con una especie de collage pintado en cada pieza para poder ser usado como elemento mitológico, como elemento participativo, generativo en otras. Y por eso tiene esas. Y son personajes siempre de Atlantes, Megas, son personajes recurrentes en la historia o en el recuerdo de, de, de, de Galicia, y que además me he encontrado muchas veces con personas que no esperaba yo nada de eso, fue un caso simpático, en mi casa un día me encontré, iba, había pasado una cosa, una luz en la cocina, y entonces fui a cambiar, fui a un sitio a comprar un, una lámpara y para cambiarlo, ¿no? cuando me encuentro la lámpara me encuentro que encima de la cocina de los elementos estaba llena de restas de ajos. Yo pregunté esto qué es, ¿no? La persona que no viene a cuento me explicó, no, no, le he puesto esto para que le preserve de las meigas. Entonces, claro, eso me parece de una fuerza tremenda y de que a falta de derechos y de justicia recurrimos a defensas personales con cosas mitológicas, eh, para la defensa propia. ¿no? Me pareció muy hermoso. Acudes, y es la obra más reciente de la exposición de 2022, pintada a final de 2022, a referencias históricas, bueno, esto lo hacía Picasso, el culto y la reinterpretación de los viejos maestros. Yo creo que los grandes artistas acuden siempre a reinterpretar o entender a los grandes maestros y es muy sugerente una nueva serie que haces, que está entre el simbolismo y el realismo mágico-renacentista del Bosco y el mundo de Van Gogh una nueva serie que es La suite, la nave de los locos aquí presentas por primera vez los demonios de Van Sen. ¿te refieres a...? sus miedos, a sus demonios Van Gogh sí, a Van Gogh bueno, esto es esta obra pertenece a una suite, como tú has dicho bien, que se llama La Llave de los locos. Como siempre el título te va a dar de qué va esto. Son, en este caso es de unos divinos locos y en este caso esos divinos locos son van a ser, porque solamente hay pintada una parte, van a ser grandes maestros que yo respeto y han sido los grandes profesores como otros. Eh, de mi vida que siendo grandes artistas han tenido eh, una vida complicada, con un mundo complicado que le, le han usado eh, para poder hacer su pintura en este caso es Vincent Van Gogh, y lo que represento ahí es evidentemente no es a Van Gogh, o sea no es una no es una pintura a la manera de sino es lo que eh, yo he leído de las cartas a su hermano Theo y algunos documentos importantes, tanto del de médico que lo cuidaba y de un eh, amigo suyo que, que, era, que, que tenía con él una relación epistolar bastante importante. Y en esa, ella el, el, el, el vice Van Gogh, yo solamente le pongo en todas, va a ir, solamente el nombre personal, sí, aunque es reconocible, ¿no? en este caso es los en, en la cual él muestra lo que sufre, por un lado, y también cómo coge esos elementos, estaba hoy hablando que el arte es emociones, cómo esas emociones que son durísimas le sirven a él para empezar a crear eh, parte de su obra. La obra de él no es tan figurativa como la gente piensa, figurativa en la forma, pero el fondo de esa obra es de una abstracción tremenda en, su, en, su, en sus ideas. Y lo que realmente ahí son, a mi forma de ver, eso sí, cuáles eran esos monstruos, cuáles eran esos demonios, cuáles eran esos miedos que le hicieron por un lado eh, bueno también hay que discutirlo que suicidase o no pero que le hicieron muy desgraciado y a la vez un poco de felicidad porque encontró con la pintura eh, todo ese mundo eh, marcarle y ponerlo eh, haces una reinterpretación de Galicia de manera críptica de nuevo con P hermenéutica con lo que llamas universo mágico Guerreros, gigantes y duendes a la izquierda y almas encerradas a la derecha ponen de manifiesto una interpretación, a mi entender, casi etnográfica de Galicia. Es decir, revisitas a Galicia en términos etnográficos. ¿Cómo lo planteas? Sí, el planteamiento aquí aparentemente podía enlazarse con la instalación de 101 Stone, pero aquí hay una diferencia física importante. Aquí las piedras las elijo de otra manera y las piedras son talladas. Las piedras no son esa casualidad que iba buscando buscando el proyecto. Aquí las piedras, la idea que se tiene es que hay que tallarlas para que parezcan lo más naturales posibles. Por lo tanto, ya es una interpretación eh, no casual, no, no de búsqueda, sino de elemento que tú quieres dirigir. Y la diferencia entre unas y otras es que unas están en almas encerradas, unas están... Dentro de un espacio eh, que se encuentra, que se encuentra eh, atadas o, o, o enlatadas en una construcción eh, de acero corten que la, mantiene la pieza en medio sinuosa. Y solamente hay que dejarla interpretando por lo que está pintado, lo que representa la pintura. En otros casos es como una escultura pequeña que se puede ver por todos los lados y que solamente tiene una base. Este es ponerlo. Y, evidentemente, es el centro de Galicia. Hay eh, algo novedoso también en la exposición, que es la cerámica. ¿no? Sí. O sea, eh, utilizas diversidad de materiales. Hay eh, eh, una concepción del arte diluido como totalidad y la cerámica. En esa serie que haces, cerámica metafísica de lo orgánico a lo metafísico, eh, introduces una nueva concepción. Hay algo simbólico porque... Esas piezas fueron realizadas donde Picasso en Balaguer. Sí. En Baloguí, Picasso se inicia en la cerámica, ¿no? ¿Qué valor simbólico tiene todo esto? Primero el, no está el sitio que se elige, se elige precisamente por Picasso, o se me refiero. La, el, el entusiasmo de Picasso que yo desde muy niño tuve por él, primero porque mi padre cuando hablaba de arte, hablaba de dos artistas, Goya y Picasso. Picasso también por la intervención de persona eh, rebelde en aquellos momentos, porque estaba fuera de España. Y lo, y lo segundo, elegir ese sitio era importante, y lo segundo porque lo que tiene de principio el ser humano. Si te das cuenta, no está aquí toda la obra ni parte de la obra, eh, es parte de la creación, o sea… En algunas obras hay el, el, principio, el principio de lo que es la, el, la concepción del, del ser humano. Y lo segundo, en el caso, por ejemplo, de esa pirámide, es la concepción que ahí hay unos espermatoceides y hay una serie de elementos cruciales. Es un poco la magia de la pirámide de Clus, que habla de que la magia de la vida no es una casualidad, sino es una interpretación de los grandes hados. Esto es un poco Y por último, eh, Pieles, que es la instalación de fondo de la exposición, una instalación eh, que tiene mucho de objet Trouvé, Duchampiano, un poco de roncel, de remolino o de huella, de soledad, de saudade. Eh, parece remitirnos al origen del arte, pero también a lo aleatorio, porque es algo ...que perdió la vida, ¿no? Claro, la recuperación de... Yo trabajo... ...mi trabajo a veces... ...no, a veces no. Desde hace muchos años es... ...la investigación... ...no solamente de las ideas... ...sino, y como es su desarrollo... ...sino también... Eh, ...el conocimiento de los materiales... ...para ver si con un material u otro... ...una idea puede alcanzar... ...lo que yo quiero expresar. Con lo cual eso me obliga... Me obliga de una manera absolutamente que me interesa muchísimo a ver los materiales, su formación, eh, su oportunidad por texturas, por color, por, por muchas cuestiones a poder crear una obra que llegue más fuerte. En este caso, esa yo creo mucho en la resurrección o en, la, o en, el, en los de elementos que han sido revividos. vividos. Por ejemplo, a mí cuando hablo de… No, hablando de Galicia, cuando hablo de hacerse una casa de piedra, nunca pienso… Cuando, en la realidad nunca pienso ir a un sitio que me corte las piernas me cortes los parques yo siempre vi, mi, idea, de o sea, Mira, mi lógica y a casas de ruida que están por la vida y la de de oportunidad. Oportunidad. Y o sea que para es, realidad, mí pues, tienen algo que me la textura el deterioro y muchísimas cosas ¿Tenida? ¿Tenida ¿Tenida? y ese tipo de vida que ha tenido primero la dignificación de esa obra y el aprovechamiento de esa obra para construir algo nuevo que pueda ser soportado para, para la contemporaneidad, para mí es muy importante. En este caso, eh, estos elementos son de una, la higiene personal, es que de una palmera que se me muere, de una palma, de una palma que se me muere, empieza a pensar la posibilidad de ganar una segunda vida y que el arte no hace falta que sea el mismo material, sino cómo tú tratas los materiales dependiendo lo que digas, porque con ese material se puede decir una serie de cosas, no otras y entonces interpreto evidentemente un montón de cosas que se puede ver desde gente que ha visto las máscaras Canadá o las eh, Australia o, o, o ha visto elementos eh, japoneses y, bueno, todo eso puede ser o nada puede ser simplemente son sentimientos de aprovechamiento muy potentes y personales míos en cada una de ellas que es diferente y el conjunto pues un poco quizás o sea, empezamos la exposición fuera con una alusión al paleolítico de Sierra Verde, haciendo una reinterpretación contemporánea y terminamos la exposición casi con una sección de arte eh, prehistórico. Es decir, una remisión al concepto de, de máscara de arte primitivo, ¿no? porque tiene mucho de arte primitivo. Eh, quiero invitaros a todos os que no viniste de saber la exposición que avisades e igualmente aprovechando que aquí está el artista Cristóbal Gavarrón que le podá hacer las preguntas que queráis de si alguien quiere hacerle alguna pregunta tenemos oportunidad de sería pertinente hacerle esa pregunta. Antonio. Bueno, como sabedes, eh, bueno, primero felicitar a los dos porque falades con una claridad meridiana y se os entiende. Hay a veces artistas eh, críticos que hablan un idioma que no se entiende y e es importante que se entienda. en esta primera pieza primera que, que pujete de la senda verde, ¿no? Sí. Síga verde. Síga, síga verde, pues quería hacer una reflexión pequeña que después preguntarle. E Fala desde que una cosa prehistórica. Para mí, cuando llegué, pensé que era muy actual, que era una denuncia de los eólicos, que solo le faltaban las pues, as, as aspas esas que dan vueltas. Es decir, a mí me gustaría que los eólicos, por lo menos, los pintaran y e quedaran más bonitos, donde ¿no? No, los no, no van a poner. Lo que me extraña también es la falta de compromiso de la sociedad, de los artistas. En general, aquí, por ejemplo, en Pontevedra, casi hay mil artistas. Mil artistas, Esa es la leche. Eh, eh, digo falta de, de, de compromiso porque nos están metiendo eólicos por todos lados, nos sitios, Podían podía meterlos en otros sitios, nos está metiendo eh, aquí al lado en montes de aquí. Sí, el alcalde dijo sí, estamos en contra, vale, pero nadie move, nadie se mueve para, para protestar. E para hacer que, que esto no ocurra, porque están destruyendo a paisaje. Por cierto, solo quería decir una cosa: que hoy se sale un artículo maravilloso de una persona que está aquí, que se llama Ramón Rozas, una persona muy sensible, que habla de paisaje, de la destrucción de paisaje con esos eólicos. E ahí propone formas de loitar. Bueno, era un poco hacer esa reflexión: que os, os artistas, cuando hablábamos ya de la escultura ¿no? que, que no está inacabada de Leonardo de Leonardo no, de otro de do de pues eh, que, que muchas veces los espectadores terminamos las obras las reinterpretamos y era una forma de reinterpretar ¿no? de, de este no finito pues nos damos ya una vuelta porque cada espectador entiende una obra de forma distinta no bueno, evidentemente eh, has aceptado. Eh, Antón ya había hablado al principio eh, que mil miradas suponen mil eh, eh, impresiones diferentes, sí. diferentes. Y bueno, te has interpretado lo que les preocupa. Para mí lo que dice. Antón es un, honor, es un artista exquisito también. ¿eh? Para mí es un honor el que te pueda eh, llevar a ese elemento. El elemento por lo que yo creo es eso: la forma que se recibe es contemporánea, pero hay un tránsito diferente. Pero lo importante del arte, igual que la música, es que algo te lleve a algo personal tuyo. A veces se hace con un olor, un olor te lleva a elementos y ahí en cambio ese olor de otra persona le lleva a otros o sea, elementos. Esa es la grandeza del arte que sirve para todos. Entonces Todo plantea el problema en el cual creen que tienen que defender. Por tanto, me parece muy bien que es fuera de asfalto te recuerde a, a un elemento de aire, ¿no? ¿Usted cree que necesariamente una obra de un artista tiene que tener una explicación concreta? Un, hay, hay que definirla, porque a lo mejor el artista está inspirado en un momento dado y, y hace una obra sin tener ni, ningún concepto, o sea, sin querer ni denunciar nada ni, ni nada, o sea, le sale de, de, de, la, de, de, de la inspiración. ¿Necesitadamente tiene cualquier obra de las que usted hace, tiene una explicación concreta? Bueno, yo, parte de una explicación concreta. Perdón, el arte sí, en general, parte, sí. No, la obra que yo hago, me imagino que hay de los demás igual, parte de una explicación concreta, la que provoca la necesidad de hacer esa obra. Otra cosa es la forma, hasta un cuadro abstracto en el sentido de la abstracción ...absoluta, lleva a pintar a esta persona... ...bien por encuentro, si hablamos por ejemplo de Polk... ...que es una reunión final absolutamente abstracta... ...basados en unos sentimientos especiales... ...que él trata de dominar hacia, hacia, hacia esa técnica... ...que él llega a dominar. Una cosa es eh, lo, lo que es... La, ...el, el por qué un artista hace algo... ...un músico, un danzante, un poeta... ...en la forma que conciba la obra... ...desde la situación absoluta, el hiperrealismo... otra cuestión... ...y otra cosa es como lo recibe el público... ...si una obra hecha por la... ...con intencionalidad de un tipo u otra ...no le llega a una persona... ...el problema no, no es un problema... Eh, de, ...ni de la obra, ni del autor... ...simplemente es que no dialoga... ...no, no, no logra captar... ...o abrir el alma de esa persona. Ok, yeah. Eh, buenas tardes, Cristóbal, yo en tu iconografía he visto, en este caso, los tigres estos que comentaba José Antonio, que tienen un guiño a Kling, esa orificación que he visto presente en, en bastantes de otras muchas obras tuyas. ¿Qué te inspira de alguna manera el mundo de Kling? Puede estar presente indudablemente en tu obra. Gustav Kling. Bueno, sí, no es un artista que me inspire mucho, lo respeto muchísimo porque él crea en un momento concreto y más en una, en una Centro Europa muy complicada, crea una magia casi onírica de, de personajes, ¿no? pero no es uno de los artistas en que yo me, me, me pare a pensar, eh, eh, que, que me da una fuerza especial para construirme a mí mismo, ¿no? Me parece muy bien, es un técnico bueno. a una cuestión importante, pero no, no es inspirador en todo caso. Si me hablas, por ejemplo, de no sé, de, de obra italiana de, de, del siglo IX te puedo decir que sí. Si me hablas de Rafael, te puedo decir que manos de goya, obras que te puedo decir que sí. Pero no este personaje, no este. El oro en sí, como elemento. La, la orificación, La orificación, el oro en sí. Bueno, el oro es, es una investigación de materia, de material. A veces el oro está interpretado no como riqueza o no como elemento decorativo, simplemente es la interpretación de un amarillo que tiene una textura muy especial que no consigo con la pintura. Cromáticamente, claro. Totalmente, por eso interpreto con ese oro. No es más, no tiene más, en mi caso, a otras personas que miran. Otras cuestiones que ya estamos dentro de lo que es la libertad y la grandeza de la aspiración del arte, las emociones. Muchas gracias. Bueno, no hay nadie más que quiera proponer algo. Ven, eh, daros las gracias a todos por estar aquí, un Benres, que es un día complicado, y claro, eh, eh, bueno, nunca hay aquí. Eh, invitaros, los sí. que sí. veniron a exposición, que veis a, a exposición. Muchísimas gracias.